Me llamo Rosa Amelia Meicuaco. soy de la etnia bora, vengo del corregimiento de la chorrera Amazonas. Actualmente estoy ubicada en Leticia Amazonas. Pues yo trabajo la cestería, trabajo con, con el material bejuco, el barumo, la chambira, y otros productos más, C-35 clases de tejidos. El canasto bora que actualmente tejo es un símbolo para nosotros muy importante de la etnia bora porque eh, el canasto trae mu muchos, muchas narraciones y pues es como una maleta de nosotros. El canasto es muy útil para nosotros utilizar en la familia. Eh, enseño la cestería, cuando tengo que editar talleres de tejer hamacas, torcer piolas, sacar fibras de guarumo, la técnica cómo manejar el bejuco para que salgan la, las fibras iguales, todo eso yo preparo. Yo me siento muy contenta, pues para mí fue una sorpresa ganarme esta medalla de, de maestría es un reconocimiento que me han hecho por la labor en la vida artesanal.